yomairi santos paredes hermana de juan carlos santos paredes mejor conocido como caleca quien está siendo acusado de herir a varias personas y matar a otra en villarriba dice familiares de este quien ya está detenido temen por la integridad física del mismo claro que si lo apresaron y lo agarraron muy sanamente no tienen un rasguño nosotros lo que esperamos es que no le hagan ningún daño, porque bien se sabe que la Policía Nacional y el DICRIM son, son muy abusadores y con el deseo que ellos le tenían de matar, lo dan para hacerle algo y decir que, que él se lo buscó eso, eh, a él no lo mataron porque lo encontraron en un lugar público y había cámara. Nosotros lo que esperamos, él es responsable a su hecho, él habló, dijo todo como fue, nosotros lo que esperamos es que no nos aparezca con ningún daño, porque la prensa lo vio, vio que entró caminando, y todo eso es lo que esperamos, que no nos aparezca con ningún daño. Recordamos que Caleca está siendo acusado de quitarle la vida a Albert Basilio Brito Peña y herir a su acompañante José Miguel Beato Mercedes, en medio de un hecho registrado en la noche del jueves 18 de julio, en la carretera Nagua san Francisco, específicamente en la comunidad de Artibonito del citado municipio. También es acusado de herir de bala a dos agentes de la Policía Nacional en el municipio de Hostos cuando estos pretendían apresarlo. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.